Espérate, creo que no. ¡Ups! ¡Ups! ¿Qué pasado con la cama? ¿Qué ¿Y mi cama? He perdido la cama, espérate. No sé dónde está. No sé dónde está. ¡Ustras, dónde la he puesto! Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de lo que pueda pasar. Tengo miedo de lo que pueda pasar. ¿Se ven tan cuento que, que hago una cosa muy absurda? ¿Sabéis que entro por aquí? Hago así pa, pa, pa, pa, pa, Y salgo por aquí <risa> Está en plan, a ver, ¿qué le decimos? ¿Qué le damos? Con lingotes Pero con pepitas doradas También funciona, ¿no? ¿Qué? ¿Me vas a dar nada, algo o no? No me va a dar nada, ¿verdad? ¿Me han robado? Saca clip de esto Esto, esto no, que es el directo ¡Que me he equivocado de botón! Espérate un momento Espérate, espérate un momento que, que me he equivocado de botón Y no era ese Es que no llego, no llego, no llego. ¡Oh! ¡No me lo creo!